La Policía Nacional apresó este martes a Ramón Santos García, acusado de agredir a su progenitora, hecho registrado en el municipio Las Guaranas, provincia Duarte. Mientras era conducido al Comando Noreste, el agresor niega las imputaciones en su contra. No, mamá no estaba ahí cuando el hermano mío estaba piano. Pues, no, no, no, mamá no, mamá no. ¿Y cómo ocurrió la hecho? El que estaba bebiendo, el que estaba viendo el alcohol, sí. Entonces, ¿y eso es lo que tú tienes? mismo, que me lo dio a mí. Sí. No, a mamá no, con mamá no. no. ¿Por qué era la discusión? Vaina de licor ahí, sí, estaba bebiendo. ¿No eras tú entonces? No, porque yo no, yo llegué y todavía que baboso bebiendo. ¿Entonces por qué tú estás sentimiento? No, pues estaba baboso ahí en la cama, que ¿No? dormíamos juntos los dos, sí, en el mismo cuarto. En las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional... Joan y Paulino.